Un alenamiento. Chao amichi de Fisi Más. Da Pablo el giorno de hoy. Vamos a hacer un allenamento completo. Cuatro ejercicios. Voy a hacer dos ejercicios con la corda y dos ejercicios eh, a corpo libero. ¿Cuál es nuestro objetivo? Meterte en forma en el menor corto tiempo posible. Vamos a hacer un ejercicio para la esquina. Un ejercicio para el pecho, un ejercicio pelegamba y un ejercicio para el abdominal. Y vamos a tonificar ese abdomen al haciarlo como un abdomen de revista. Te invito a que tú guardes este video o fachas este alineamiento del inicio, fine a la fine. Esto lo repito tres Tu toda casa lo hay cuatro cinco y seis voltes Posible Vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento, vamos a mover un poquito las brachas, vamos a enviar una información. A nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física, si es un vento pero no problem si problemas, pero no alenarte me piego, uno, due, uno, due, me muevo un poquito, me muevo un poquito del posto, vamos a, andiamo a, a riscaldar y vamos a hacer un poquito de, de, de jumping ya, vamos a hacer 30 jumping ya e iniciamos nuestros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 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, perfecto. Nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio por la esquina. Vamos a meter el elástico a un punto fiso. Y vamos a hacer este movimiento. Tra. Vamos a hacer una tracción. Vamos a hacer una tracción. Vamos a hacerlo por 12 volts. 12 volts. Lo vamos a meter. Yo lo meto aquí. Lo meto aquí en esta en barra metálica vamos a meterlo un poquito más vaso vamos a traccionar, traccionar vamos a fare 12, 12, 12 me estraño, me estraño, me estraño, súper ok, guardo de frente si va, si va 1 vado più indietro, cuando dice più, più, faccio più resistencia 1 no, più, più, più indietro, più indietro va 1 Auro, auro. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Tiro, tiro, tiro. Otto. Nove. Dieci. Due in più, due in più. 11 tiro, tiro lento 12 perfecto este es nuestro nuestro primo ejercicio per, per la esquina vamos a hacer uno de uno de gambe vamos a meterle uno que se llama gamba militar. en esta posiciones vamos a hacer saltelo saltelo cuánto íbamos a fare? vamos a hacer? vamos a hacer 20 saltelo. 20, 20, 20, 20, 20 vamos andiamo a probar nuestra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 10, 5 en più, 1, 2, 3, 4 e 5. 60 ah! se la gamba, 60. Se uh! Vamos a fare un esercizio per il pettorale. Ma andiamo a utilizzare eh, l'elastico. Quanti vamos a fare? Vamos a fare 10, 10 piegamenti, 10, 10, 10 prendo un coche de área y me preparo para fare 10 piegamenti. si tú ancora no te has inscrito a este canal escríbete, escríbete, láchame tu comento ok, si va 3, 2, 1, vía, vía, vía posiciones, guardo de frente 3, 2, 1, vía 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 e 10 Ok. Perfetto. Perfetto. Perfetto. Vamos a junteles. Vamos uno de abdomen. Abdomen, abdominale. Abdomen definir ese abdomen ese abdomen debe de maneras eh, fuerte tónico duro como una como un chocolate no <ríe> ok ok vamos a hacer abdomen vamos a hacer abdomen de esta forma como guardate abdomen vamos a hacer abdomen de cristiano ronaldo <ríe> vamos a tocar tocar con la mano la punta del pie cuánto vamos a hacer? vamos a hacer 30 3, 2, 1, via, guarda un punto fixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en más 1, 2, 3, 4, 5, 10 en más 1, 2, 3, ok Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ya me faltó 30, 30, 30, te puedes hidratar, hidrátate, hidrátate. Iniciamos de capo. Vamos a repetirlo puesto 3 voltios, 3 voltios, 3 volte, 3 volte. nuestro cuerpo Va a rimaner alto, alto. No te dimenticare que con estos ejercicios tú les puedes ayudar un peso. Cosí vas a lograr más eh, músculo, más músculo. Vas a ser más fuerte. Yo lo facho a cuerpo libre, pero tú Le puedes Tú puedes. Tú puedes eh, modificar el peso, aunque el número de repeticiones. Yo con estos ejercicios que estoy haciendo te lo concilio que tú lo fachas. de 3 a 4 vueltas a semana. Ok, andamos. Segunda serie. Segunda serie. 3 due, uno, via uno due tre quattro cinque dieci uno in più ah. uh. madre di dio ¡Madre de Dios! 60 60 60 60 ¿Cuál continúa? ¿Cuál continúa? ¡Ripósate! ¡Ripósate si tú! ¡No! ¡No hay la física, de condiciones físicas ¡Ripósate de piú! ¡Ripósate! ¡Vamos a hacer la gamba militar! Ta ta ta. ta. ¿Vamos a hacer? He dicho que 20! ¡Vamos no, a meterle 5 en piú! ¡5 en piú! ¡5 en piú! ¡Ok! ¡Como la marina! ¡3! 2 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in più 2 3 4 5 6 7 5 en più. 1, 2, 3, 4, 4 e 5. Uh. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Pues continua. Piegamento. Uh. Todo questo esforzo vendrà pagato. Nesuno te regala niente. Ah, ah, ah. El costo de la salud El costo de la belleza. Madre de Dios, ¿siente? Se Piegamenti. De esta forma. ¿Cuántas son? Son 10. 3, 2, 1, ¡via! ¡Via, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. No, ve ah, siempre la vida nos quiere de più. siempre la vida nos pide más una más no hace daño una más no hace daño ok cual continua. abdomen abdomen de cristiano con la mano toco la punta del pie ok firme, firme, guarda un punto fiso vista para mi mano al collo. 3, 2, 1, via 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en más 1, 2, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Óptimo labor, óptimo labor. Uno, uno, un entrenamiento corto, pero intenso, pero eficaz. Pausa, fa la pausa, fa la pausa. Hidrátate, hidrátate. yo me hidrato, yo me hidrato ay ay ay se siente, se siente, se siente no hablamos de español o italiano pues echamos un confusión. lo importante es que tú te alene que tú prenda buenos hábitos ok mi gente mi gente en Colombia Colombia, saludo. Colombia en mi core En mi corazón, Colombia. Y también, Italia. Ok. Andiamo a hacerla nuestro último, nuestra última serie porque che un vento y la cámara se me va a caer. Pero tú a casa me lo vas a hacer cuatro botes. Ok. Última, última, mí Perte. Manca no tuve en più. Ok. Vado. 3, 2, 1. Vía. 1. 2, tiro, tiro, tiro, 3, ejercicio de esquina, 4, 5, 6, 7, 8, último, último, último, último, ah. la vida, la vida siempre nos quiere, piu. Io dico 10 e faccio 12. Dico 12 e faccio 14. Quello va bene. Quello se quello è extra te va a diventare ancora più più meglio. E più in corto tempo. Ok. qual continua? La gamba militare. Vamos a fare nostra 25. Tu mi fai 20. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3.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 Ay ay ay. Ay ay ay. ay ah. Cuesta fatiga va bene. Cuesta fatiga va bene. Uf. la pausa. Ay ay ay continua piegamente si te da dificultad para el pigamente con el elástico Hazlo lo normal la cámara se va a caer por, fin, por de chino para que no caiga que no se caiga la cámara que sea si un si un bien si un vento un vento ok 3 2 1 Vea. 1 3 4 Ah Ah Ay ay ay uh. Estamos casi finalizando. Yo estoy casi finalizando. Tú me lo repites una vuelta en pío. A Tommy. A Tommy de Cristiano. Abdomen de Cristiano, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar, las direcciones siempre iguales, 3, 2, 1, 1, vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, Ah, uh, uh. habíamos finalizado, habíamos finalizado, no te dimenticare de fare stretch Mira, comando, si vediamo en el próximo allenamento, corto, pero eficaz, de cuore, Pablo. Hemos ah, elaborado ja, ja. hoy la esquina, el pecho, el abdomen y... La gamba. Muy bien. Chao, chao.